You, you, un Unbox Hola qué tal, bienvenidos, el día de hoy vamos a estar abriendo una caja de sobres de Toon Chaos. entonces en esta ocasión vamos a... Eh, no estamos buscando nada en específico aunque cualquier eh, cualquier carta con rareza de coleccionista estaría bastante bien y pues bueno vamos a empezar listo, aquí está, y bueno, como podemos ver, es una edición en español, vamos a ver qué tal nos va, se ven un poco revueltas, pero bueno, vamos a comenzar del lado derecho, ¿de acuerdo?, entonces vamos a comenzar. Bruja del Bosque Negro, era un mascarado vapor. Da Marpía, Ese es el primero Y bueno, vamos a seguir Hechicero del Caos Sangan, eres máscara doblada, soldado brillo negro, enviado del ocaso. Espacio del caos. Vamos a continuar. Mundo Dragón Planetario, Mecanismo Amazon, Dragón Polvo de Estrellas, otro de estos, Soldado, El orillo Negro y Diente Cortante. Héroe enmascarado, Mercado del Bosque Negro, un Sangha nuevamente. Es super mágica. Bueno, hasta ahora no ha salido ninguna con rareza de coleccionista. Vamos a seguir buscando. Hechicero del Caos. Pusar, eso es. Eso es. Bueno, vamos a continuar hasta ahorita pues todo bien. Olla del deseo. Borja del bosque negro. Hero elemental, soldado sólido. Y mago de la esperanza. del caos nuevamente ok ya casi vamos a la mitad vamos a continuar según este oscuro atemorizante Caballero de la sublimación este es el último del lado derecho terror -tune. entonces vamos a seguir lado izquierdo y atrás hacia adelante Miedo del caos. Número 75 Listo peque evocador Uno más dos magia del dragón zona del caos gran mascarado vapor mundo tun y el creador del caos eso es el creador del caos perfecto del deseo y héroe enmascarado ácido otro héroe enmascarado ácido Y acá vamos a seguir viendo. miedo del caos, supervisar. Y soldado del brillo negro, tú, perfecto. <risa> perfecto. Bueno, vamos a seguir, bastante bien, vamos, bastante bien. Vamos a seguir. Hechicero del Caos máscara Blast Y Mago de la Esperanza Ok el Mascarado El Caos Caballero de la Sublimación Okay. Caos eterno. Ya casi, ya casi terminamos. Codificador, el que evocador. Faltan dos. caballero de la sublimación y el último vamos Valkyria del caos Listo. Bueno, pues eso, eso termina nuestro sobre. Bueno, vamos a pasar al resumen. Y con respecto al checklist, nos vamos a ir en cero, ya que solo esperábamos alguna de rareza coleccionista. Y pues en esta ocasión no salió ninguna. En cuanto a los precios, la caja cuesta aproximadamente 85 dólares y eh, de las cartas metálicas que nos salieron suman aproximadamente 81 dólares sin embargo hay que tomar en cuenta que el precio puede variar debido a que las cartas están en idioma español y eh, pues al menos en mis tiempos solían ser un poco más baratas también pongo el top 5 según el precio y la carta favorita del, del unboxing que es el soldado de brillo negro en su versión Toon y pues bueno considero que en resumen nos fue bastante bien y pues hasta el próximo Yugi Unbox.